Bienvenidos a esta segunda parte de esta jornada de trabajo de Ecosidio. This is our second part of uh, Ecoside, so welcome. Thank you for being here. Gracias. Hemos escuchado eh, experiencias y testimonios desde los territorios en la primera parte. We have on the first part, uh, listen uh, or heard about uh, testimonies and experiences. Y en esta segunda parte, que es el círculo de trabajo, vamos entre todos a construir We will co acciones concretas, concrete actions, que nos ayudarían a hacer realidad el ecocidio en nuestros países. That make, uh, uh, ecocide a reality in our countries. Entonces traemos la palabra clave de hoy, que es el tejido. So the key word that will make us uh, come together is uh, the thread. Y la articulación. And the articulation. Ya. Entonces podemos colocarnos de pie para hacer esta apertura. <coughs> Y vamos a tomar nuestra mano derecha hacia el frente. <risa> vamos a caminar suavemente hacia el centro. Vamos sintiendo cómo cada uno trae con sus manos mm. su presencia y su acción concreta. Mm. <laughs> wow. Y ahí cada uno va a colocar una intención, por favor me traduce. And now we're coming together uh, with our uh, individual, but now common energy, and each one will bring an intention positiva, bonita del corazón. Una one that comes from the heart, that is beautiful, that is positive. Para esta jornada. For this journey por la madre tierra, for mother earth, por la naturaleza, for nature, por la humanidad, for humanity, por la vida, for life, por la paz, for peace, por unos instantes solo respiramos, for and then just breathe. Y recordamos que cada respiración And we must remember each breath Es el aliento de la tierra Es el aliento de la tierra Breath of mother Earth. Y recordamos nuestra alianza Let's remember our alliance Con toda la biodiversidad With all biodiversity Y recibimos la fuerza And we get, receive the strength es nuestro ser con <coughs> being y como gotas de agua fluimos and as uh, so drops, water drops we flow como traemos la fuerza del espacio y el cosmos we bring uh, and as we bring the strength of the cosmos and the space y se mueve en espiral and we a spiral Vamos a girar un poquito nuestras manos suavemente. We're turn juntas, our juntas, juntas, juntas, puntas, puntas. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wow. Ahora somos este guardia. Now we are the spiral. Mm. Y desde este propósito que hemos colocado para la tierra. And from this purpose that we have put for us. Vamos a ir levantando suavemente nuestras manos y entregando al universo nuestras intenciones. We're going to slowly lift our hands to the universe and give our intentions to the universe. Welcome. Ahora <laughs> estamos totalmente conectados porque somos el cosmos. Ahora somos el cosmos, so we are all connected. We acknowledging that connection that is always there. I'm adding this. <laughs> it's always there, but we forget it. Entonces, para iniciar, le estamos la bienvenida desde la Fundación Estofa Costilio. So, to start, we'll give you a big welcome from the foundation. Top y desde ahí vamos a compartirles eh, sobre nosotros y el ecocidio y lo que queremos hacer. So uh, Así que nuevamente Maite con nosotros. Maite, querida The hermana. El <laughs> colega de trabajo aquí, con su gran accionar. Adelante. No, no, porque porque no, porque no, no. qué no, no, no. pero voy a hablar también en español, porque... Vale. No. no. No, no, no te quieres decir. Uh, la, la primera cosa, bienvenidos a todas y todas. Yo lo me preparé eh, the, the intention of this circle is to see how ecocide is affecting in the different territories la intención de este círculo es ver cómo el ecocidio está afectando en los diferentes territorios and then eh, to, to explore a little bit like that and then eh, try to find ways of cooperation between stop eco side and the eh, indigenous eh, peoples living in the territories y entonces eh, desde ahí eh, ver cómo poder articular una forma de trabajo conjunto desde los, los, lo que ocurre en los territorios con la campaña Estopetocidio en order to, yeah, to articulate work for future, to work in, in future in common, to see how we can help eh, in, in the territories and then to promote also the, the international law. Entonces para, para, para ver cómo nos podemos articular de qué maneras podemos articularnos para eh, eh, tener un trabajo conjunto en el futuro que nosotros podamos apoyar a los pueblos originarios y que también eh, se, se apoye la idea de, de crear eh, el crimen de cocidio. So, before anything else, eh, I have to bring again what is equal side. Entonces, antes que nada, pues lo primero es, es, es establecer lo que es eh, Ecocide eh, means severe, severe harm to nature, a eh, harm that is either widespread or long term of both things to nature. So, the ecocidio no, is the grave damage that is duradable or is extensive, or the two things, grave damage that is caused to nature. It is not any kind of harm. Es realmente un vasto daño, un terrible daño. Es realmente destrucción. No es ecocide side Es no un daño cualquiera al medio ambiente, sino que es un daño muy grave, muy extenso. Es un es una destrucción. Hablamos de destrucción masiva de la naturaleza. And what we do in stop eco-side is to campaign for making eco-side an international crime at international criminal courts. Y el trabajo que hacemos en stop eco es el, el conseguir que el ecocidio se convierta en un crimen en la Corte Penal Internacional. So why the International Criminal Court? We, uh, we work for for it because that is the court that has under its jurisdiction the worst crimes that can be committed. Genocide, war, uh, cri uh, war crimes, crimes against humanity, the, the, the ones that are called crimes against peace and, secu and the world security. So, entonces, eh, ¿por qué la Corte Penal Internacional? Pues porque esa corte es la que ya juzga los peores crímenes que se pueden cometer. Estoy hablando del genocidio, de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad. Son los crímenes que son llamados los crímenes contra la paz y la seguridad mundiales. And we know that the ecocide has to be there, together, you know, at the same level, ethically and legally, at the same level as the worst crimes that can be committed. Entonces eh, pensamos que el ecocidio tiene que estar ahí entre estos los peores crímenes que se pueden cometer no solo por el aspecto legal, sino también por el aspecto ético, ¿no? de, de estar ahí. <coughs> and that's what we that you know, we, our campaign is about. Esto es sobre lo que es nuestra campaña and we want to work together, you know, like we, we, it's something that all humans must be uh, uh, trying to achieve and it doesn't matter the color, it doesn't matter the religion, it doesn't matter where you have been born. This is something that all human beings have to gather together to achieve. it, and it doesn't matter the color, the religion, or where you have eh, been born. Because we are talking about the protection, you know, about the, getting a law to protect Mother Earth. Because what we are talking about here is to get a law to protect Mother Earth. And that is something that I am sure that all, you know, most of humans' wants not only for humans, but for all the beings and for Mother Earth, that is our Mother. Entonces, yo estoy segura que es esto algo que todos, la mayoría de los seres humanos queremos, no solo por los seres humanos, pero por todos los seres con los que convivimos en este planeta, y por la Madre Tierra, que es nuestra madre, la que nos da la vida. So, this is it. Thank you, my Thank Gracias, Maite. Y gracias también. Sí, gracias a Raquel. Eso justo. Ahora, yo también quiero agradecer a Raquel porque nos ha con las traducciones de la B. Esta mañana, y ha sido tan ayudada. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Raquel, que ha estado ayudando. Raquel dijo: Venga, necesitáis ayuda, ya voy a ayudaros y entonces nos está ayudando con la traducción y es fantástico o sea, gracias. gracias y es esa suma de voluntariados que hace realidad nuestra sí. labor mm. bien entonces continuando es con chica. esta parte hemos convocado a este círculo de palabra decimos nos vamos tejiendo por la palabra y entonces hemos traído cuatro preguntas claves para este círculo de palabra para ir construyendo juntos en este hilo uh, de conversación, we have four elements that we have we want to bring to the table. Es círculo porque es una práctica de los pueblos originarios para abrir los temas de diálogo y discusiones. So circle way is a, is a, is a way from the uh, original uh, peoples. So this is this is a, a a good way for conversation, dialogue. Entonces voy a hacer la pregunta. Y vamos a abrir para dos o tres palabras por pregunta a que nos respondan. Los que sienten, hacerlo. So, I'm going to open with the first questions and we're going to, it's an open uh, conversation. So, two, three words from each or from whoever feels uh, uh, called by the question. Yeah. Y en este primer momento, <coughs> ¿qué amenazas tiene en este momento la biodiversidad en su territorio. So the first question is son um, Oh, the first question is en uh, what are the uh, threats to uh, biodiversity in your territory? Quien quiere responder me avisa. Aquí. Pasamos, este va a ser nuestra señal de la palabra. ¿Quién quiere hablar? Nuestro sí. bastón de la palabra. Bastón de la palabra. Bueno, mi nombre es Erika, soy de Morelos, México. My name is Erika, I'm from Morelos. Y en estos momentos, que, um, lo que está amenazando mi territorio, indígena, Nahua. And at this moment, what is uh, menacing my territory, the Nahua uh, territory, es que tres mineras este de oro y plata, quieren eh, despojarnos de nuestros cerros sagrados y de nuestra, eh, de nuestra comunidad en que habitamos. So at this moment there are three mining uh, companies that want to um, take away from us our sacred uh, mountains and our communities. Eh, actualmente nuestros dos cerros sagrados uno de, bueno, dos de, de todos nuestros cerros sagrados este, han sido afectados por el ecocidio eh, en el proceso de exploración para su elaboración de su permiso para explotación So at this moment there are two uh, sacred uh, mountains among all the other mountains that are at this moment um already uh, been uh, destroyed or, or by the first uh, the exploratory processes of the, of the mining? Han talado árboles, han dañado fuertemente el cerro, quitando el hábitat a muchos anim, eh, animales eh, endémicos, eh, especies endémicas, y han fracturado este, nuestro sentido comunitario. Y también identitario con el, el ecocidio que está eh, efectuando estas tres empresas eh, mineras canadienses. So, the three uh, Canadian mining companies have uh, uh, gone through deforestation, and with that, the loss of endemic habitat, and also they have uh, fractured our communities. And so, y Gracias por la palabra. Thank you for the word. Yeah. Gracias a ti y gracias por traer a este territorio mexicano. Mm -hmm. Bienvenido. ¿Alguien más quiere compartirnos okay. de su territorio? ¿Qué está pasando? Acá. Entonces seguimos y giramos. Así, okay, ah, por favor. Well, in the northern part of Quebec, um, there's a lot of biodiversity being lost. Um, and the thing that makes it in the news is the polar bears are um, having a very hard time surviving because the uh, what's called permafrost. Do you want me to stop and. Mm -hmm. Él le quiere? habla que en el norte de Quebec eh, hay sí, el desafío con los, los osos polares. Los osos polares, polares. Osos polares sí. Pero también porque es el, el, el, el territorio, el tejido, eh, el ecosistema, es el permafrost. el permafrost. No sé cuál sería la palabra. Permafrost, permafrost sí, en español, que es un, es un, es un, es un ecosistema uh, de suelo que, que se maneja con, con, la, con el hielo y con la pérdida de, con el cambio climático se, se, se, se desaparece en el sentido de que de que se, se pierde su protección. The Los pueblos, uh, los indígenas de, de, de la, del norte son los que hablan y que comparten la, la destrucción de, de, de, de los ecosistemas. Yeah. And if, if to learn more about it, um, a book was written called, um, which is kind of a bit of a humorous title, the right to be cold. Y para para aprender más un libro que fue escrito se llama el derecho de tener frío. Ok, Okay, that's all. Thank you. Who is the author of the book? I wish I could remember, I don't, but if you Google it, you'll get the author. I don't remember the author. Thank you. we <coughs> <coughs> Do maior desastre que nós tivemos este ano no nosso território Brasil, no bioma Pantanal, que foram os incêndios florestais. Yeah, I would like to talk about one of the major disasters which happened in my country, Brazil, in a region called Pantanal with forest fires. Oh, well, not forest but ambiental me gustaría hablar del mayor problema que hemos tenido, un problema enorme que hemos tenido últimamente, que es en el pantanal sí. eh, con los incendios forestales en un ecosistema que es también único y preciado. Y, infelizmente, sin pruebas, eh, fue dada a causa las prácticas, un uso del fuego. Indigenous. Hmm. Yeah, sa sadly, without proofs, the, it showed the consequences of the, the indigenous use of fire it, in this region. Yeah, it was declared that, that the reason for the fires was the indigenous yeah. But the en los tres lenguajes. Que se ha dicho que el origen de estos fuegos fue fue el, el uso del fuego por los indígenas que habitan en el Pantanal. Mm. El Pantanal. Sin, mas, pruebas. Eh, Sin pruebas de ello. más las investigaciones demostraron que no fueron ellos y que mm. A prática do uso do fogo tradicional é, representa como a água, representa um elemento a mais como todos nós para todos. Inclusive o fogo, para alguma, alguns povos tradicionais, é tido como um elemento de conexão. Práticas de casamento, inclusive, alguns usam festas, usam é, fogo, mas é o um uso controlado. Uh -huh. Uh -huh. É, então, eu só gostaria de concluir que... Ah. Mas <risos> as so, investigações provaram que não eram pessoas indígenas, o uso tradicional de fogo, só como like a água e muitos outros elementos, es como un símbolo en Entonces, eh, lo que se demostró con investigaciones posteriores fue que no fue por causa de los fuegos que <coughs> hacen los indígenas porque lo que ellos hacen es un uso del fuego de forma tradicional y lo utilizan como un elemento sagrado, como es también sagrado el agua. Y estos eh, fuegos los utilizan para todas sus ceremonias, también lo utilizan como para ceremonias de, de, de casamientos, y siempre, siempre es un uso del fuego de forma controlada. Sí, y la causa, na foram están ainda sobre investigación, pero es eh, muy relacionado a prácticas. É, de queimada ilegal e, é, e as mudanças climáticas que, que têm assolado né, o, o, o mundo, de, de, o mundo todo, de forma global. É, esse testemunho que eu gostaria de trazer. Obrigada. Obrigada, Muito Obrigado. Sí, la testimonía que yo quería traer a ti es la verdad: es el hecho de que algunas de las razones que fueron investigadas son en realidad conectadas con prácticas de burning ilegal y también el cambio climático. So Así que esa es la historia que yo quería traer. Sí, entonces, Thank aunque you. ahora eh, por el momento se sigue investigando, pero lo que se ha llegado a saber hasta ahora es que efectivamente este fuego fue causado por. tiene un origen por quemas ilegales y también por causa del, clima, del cambio climático que está asolando todo el planeta. gracias, gracias. Uh, hello everyone, my name is Lu, Me llamo Lu. Yo vivo en Inglaterra. en Inglaterra. in England, where last week they had a breaking news of opening a coal mine in Cumbria, which the UK hasn't opened a coal mine in 30 years. La semana pasada había las noticias de breaking news como que va a abrir una minería de carbón de carbono de carbón, carbon. carbon. que no sé noreste nor de noroeste de Inglaterra que no teníamos en una minería así desde hace 30 años. And this is crazy. <laughs> And the other things that is happening is uh, fracking in the North Sea. En Rosebank, están are opening oil fields in the north, which I am not good with numbers, so I wouldn't be able to tell, but this the amount of, of carbon emissions, would, it would just be absolutely insane. Y la otra cosa que está pasando es que en, en el norte de, de Escocia, en la región de los Shetland, se está abriendo también eh, petrolera en el mar y que eso este, el nombre de este proyecto se llama Rosebank y eso sería un, un los impactos también enormes de emisiones de CO2, de, CO2, de carbono y todo eso um, one reason why I I feel hopeful and kind of decided to stay in England and to be connected with the scene is that there is a lot of also activists but also youth activists very engaged and I'm I'm forgetting the name Combo was another oil field that the UK government tried to open, connected with Shell. Una de las razones por qué yo vivo en Inglaterra y que tengo esperanza es de seguir los activistas también jóvenes en Inglaterra y aprender sobre sus luchas. Y hab habría otra um, reserva de petróleo que se llama Combo en la misma región, en el norte de, de estas Islas Británicas. And in the last two years, they managed to run a really amazing campaign called Stop Combo, uh, which led them all the way to the one of the main speaker of this movement is called Lauren. And she spoke alongside the CEO of Shell at a panel that was highly publicized, recorded by media, and confronted him on stage about, you know, the usual impacts of such project could have. Um, Sí, entonces había un, esta campaña de Stop Combo, está pasando desde ya dos, dos años y una de las personas principales de este movimiento se llama Lauren y eh, él, pues, este movimiento consigue de, de estar juntos en un panel con el CEO, el jefe de Shell y de confrontarlo a, a, esta, a este problema, ¿no? a los impactos de... And what happened afterwards is obviously divestment and less and less investors willing to to go there because they were confronted in a public space and and and that's beautiful. And now Rosebank is is like 10 times worse than Combo. Um, so that's the new kind of like they're taking on the next big monster that's coming in the UK. See, eso era era increíble porque. Las consecuencias de, de esta confrontación en el espacio público mediático hace que los financieros y diferentes instituciones sa salí del proyecto y que ahora el proyecto de Cambo parece que es difícil de continuarlo. Pero la cosa con Rospen que hablo antes es 10 veces más peor que Cambo. Entonces es como eh, enfrentar en un, un monstruo más grande. Y creo que esto es lo que vamos a enfrentar más y más, y creo que es muy interesante que esto está sucediendo en Inglaterra, porque normalmente es la historia que ocurre en el sur global, nunca de vuelta a casa. Eso es lo que creo que es interesante, porque normalmente este tipo de desafíos, de lucha siempre eh, está pasando en el sur global, no en Inglaterra, no en nuestras mm -hmm. tierras. Y ahora es el momento de, de defender nuestras tierras, ¿no? de nuestras mares. And now it's time for us as white folks to step up and to protect our lands and our rivers. And I think it's going to be more and more absurd, and more and more massive, and more and more destructive. So, like, I'm just really curious to see how we can step up as movements and build solidarities to to meet and destroy these these monsters e eh, sí, eso es eh, mi creencia que el futuro va a ser más y más eh, monstruos ¿no? de este colonialismo y de capitalismo como juntos. Y que sí, tenemos que solidarizarnos, crear alianzas para que se compartan ideas y estrategias entre movimientos. Gracias Luisa. Gracias. Gracias. No, pero no a... Van a pasar, Two words. Yes, we, we, <laughs> we, have, we are very short in time uh, so. monarch butterflies mm. in california um, have their migration pathway disrupted mm. uh, uh, and la, <laughs> <Marip> <laughs> yeah, you said that uh, spanish says la, las, las mariposas <laughs> monarch que que están teniendo su uh, uh, uh, um, decline caminos the, de migración los caminos yeah. de migración están declinando yeah I would say I would say the same thing here. There is less. Lo mismo está pasando cuando vienen acá y y dónde están llegando. De México, no? De México también la llegada. Claro. I would just like to say I'm very honored to be part of this group for speaking. Um, I'm I'm from here. I'm from Montreal, um, so I'm Canadian, and where. Where to start with all the, uh, the mining in you know, everywhere? Uh, I've heard today um, the genocides are countless. Uh, not not the genocide, sorry, the, uh, are the ecocides are countless. And um, I, I I would just like to reflect what was said um, on my my country. So, mm -hmm. Quiero decirles que estoy, es un honor estar aquí con ustedes y que también quiero compartir que lo que he oído sobre las mineras canadienses, lo recibo y lo comparto. Y él está aquí en Canadá. Sí, sí él está, soy de aquí, de Montreal, sí. porque ya lo sabía, entonces por eso no lo, sí. lo, asumí, lo asumí. Bueno, al igual que ustedes, estoy muy honrado de estar aquí. Eh, quisiera exponer una preocupación por una inconsistencia significativa. I'm very honored to be here. I just wanted to expose a, a significant inconsistency, which is related to pine and eucalyptus planting in the southern part of Chile, which is Mapuche mm -hmm. territory, which also has an implication on governance. Quisiera exponer el peligro que corre la comunidad de Mapuche en el, el territorio Mapuche en Chile donde vemos que el rol del Estado influye en la masificación de la plantación del eucaliptus y los pinos y cómo la privatización del agua en Chile ha afectado el desplazamiento de la comunidad de Mapuche y, y que se ha derogado en este momento y denunciamos al Estado de Chile frente a, a la creación del Estado de excepción que son las leyes de, de Pinochet que fueron creadas para reprimir a la resistencia que hoy son utilizadas I would also like to take in this conversation and denounce the state of Chile for using the state of exception, which was created during the Pinochet area with Pinochet's constitution, to repress the Mapuche people. Muchas gracias. Thank you. Hola, bueno, yo soy Maite. Yo vengo de España, que está en Europa. Soy Amaya, I come from Spain, that is in Europe. Y como ha dicho Luis, parece que los problemas eh, que tiene la naturaleza están solo en el sur global o en el tercer mundo. Parece que los like, eh, problemas, los grandes problemas con la naturaleza, son solo en el sur global o en el tercer mundo o lo que llamamos estos países. Pero no es cierto. Eh, en, mi, en mi territorio, en España, eh, tenemos problemas ambientales muy graves. Eh, we are in Spain, we, in my territory, we have eh, very big environmental problems. Eh, uno de, de ellos era un ecosistema, la mayor laguna salada sal, sal de, sal de, de Europa, el Mar Menor, que eh, estaba siendo devastada y destruida toda la vida en, en el Mar Menor. So de of the problems were was in the, the biggest a saltwater lagoon in Europe that is called a Mar Menor, and the life in the Mar Menor was disappearing, and uh, it was really devastating. So, eh, entonces eh, quiero decir eh, quiero traer la esperanza aquí porque eh, lo que pasó fue que la gente del Mar Menor y de todo el país nos unimos para darle personalidad jurídica el Mar Menor. So I I want to bring hope here because what we did. Was to come together not only the people living in El Mar Menor but the whole country, even even crossing borders. We came together and we achieved uh, to grant a uh, person uh, status to the El Mar Menor lagoon. And this is very important because is a new it is a complementary of protecting nature, I, I want to bring this because it is a complementary way of protecting nature, like. Giving uh, rights to nature y que y, eh, y que también fue un logro de la gente es, es una prueba de que cuando nos unimos conseguimos las cosas no también porque fue un una hecho por by the people that you know it's a, it's a, it's an evidence that when we come together uh, you know all people come together then we win y eso es lo que tenemos que hacer a nivel planetario. And this is what we have to do at the planetary level. Eh, yo estuve en la ceremonia de clausura del, del Indian Village. Estuve en la I was in the closure eh, eh, Indian Village. Y todos los que hablaron allí dijeron eh, es el tiempo de que indígenas y no indígenas nos unimos. Da igual el color, da igual la religión, da igual. Nos tenemos que unir. So, en sus discursos, todos los indígenas decían lo mismo. Es el momento de que la humanidad eh, se come Es el momento de que los indígenas y los no indígenas se unan. Y aparte de eso, a nivel territorial, y está ocurriendo en todo el planeta, tenemos muy serios problemas con las formas que están eh, tratando de imponer para conseguir energía, la llamada energía limpia, estos eh, parques eólicos gigantescos, con molinos gigantescos, estos, eh, estos terrenos eh, de, antes de agricultura que se, haga, se usan para poner placas solares, ¿no? y que no abordan el, plan el problema en su raíz, ¿no? que es el consumo masivo de energía. So, we also see something that is all over the world happening, that is this big... Eh, proyectos de wind farms y también solar farms para producir energía y están instalando in en parques naturales, en montañas que son reservas, sabes you no know, están mirando el territorio donde se están instalando y really eso es un problema muy grande. Allí los están instalando, están intentando hacer estas instalaciones en áreas protegidas, en áreas de paso de aves, están creando un problema medioambiental enorme. Um, and then the 13 that we have, and it's in Spain, it's in Europe, it's in South America, North America, Asia, Africa. It is the pollution with toxic elements, and that is also common. And most of them come from agriculture. We need to stop that. We need to stop poisoning the land, the water, and the air. Entonces el tercer problema que tenemos en España, y no solamente en España, sino que es un problema mundial, es la contaminación por sustancias tóxicas, very dangerous, toxic, very muy muy peligrosos. Y eh, estas sustancias eh, químicas que se utilizan fundamentalmente en la agricultura industrial, están contaminando el aire, el agua y la tierra de todo el mundo. I'm uh, Raquel Peñalosa, Colombiana, and uh, Montrealer. Um, I just wanted to share the, um, that what I have learned from the last week uh, and, and with more and more in depth uh, uh, with the, the, the, the presence of the mining claims throughout the uh, Quebec and Canadian uh, territory. Uh, is really, uh, I mean, it's without control. So because the, the, the, the law of the mining from the 1800s, still the same, they have full rights, so, and they go through lakes, through uh, um, parks, you know, national parks, and through people's territory, they are right around uh, Montreal too, so I think this is a, a call to, to, to light. Las mineras, soy Raquel, uh, vivo en Montreal, soy colombiana, pero quería traer a la mesa también la, la presencia de las mineras canadienses en el territorio de Quebec, de Canadá, con uh, claims que en territorios vírgenes, en, en parques nacionales, en lagos, eh, aquí alrededor de, de Montreal, entonces es algo que hay que, que, que, que, que estar más al, al corriente de esto. Bien, soy Verónica Stacta, nací en Ecuador, descendiente cañarí, nacionalizada mexicana. Y escuchándolos, eh, traemos también la devastación de toda la tierra en este instante, indistintamente de en qué parte de la estamos y en qué parte vivimos. Entonces, es lo que estamos hablando ahora, de todo un sistema de devastación y destrucción de la madre tierra, ¿verdad? So I'm Veronica, I'm from Ecuador, from the Canary. I'm a, a descendant of the Cañari and I'm a, a, a citizen of Mexico now. And so everything that we're talking about here is also the destruction of the mother throughout all our territories. And because of the work that I do, I have gone, I, I, I have, uh, Work and, and, and, and walk and, and, and travel throughout Latin America. Los territorios en estas últimas décadas. In last decades, I have, uh, worked through the territories. Y cada palabra que ha sido colocada aquí. And every word that you have put on the center, Es un eco de lo que está pasando. Mm -hmm. an echo of what is no? Entonces tomamos esta devastación y esta destrucción. Como real, constante, presente. So, this destruction is real, is present, is constant. Pero traemos también la fuerza de la transformación, porque traemos la esperanza y la confianza en que se puede realizar y detener. So, we always have, we all, we also have the strength. We bring to the to the center the strength of transformation. Y creo uh, que todos nosotros estamos aquí por eso, porque we confiamos. Are y porque somos esas semillas de regeneración de la tierra. Because we are the seeds of regeneration of Mother Earth. Espero que cada día seamos miles y millones. I hope that this will just be millions. Somos las células regeneradoras de la Madre Tierra que habla. We are the cells of the uh, of regeneration of Mother Earth that have a word here. Y nada nos puede detener. Nothing can stop us. Vamos adelante. We move forward. Así, desde ahí confiamos y caminamos. From en this space sendero. we trust and we walk in this path. Desde la raíz ancestral de los territorios y los pueblos originarios. A las futuras generaciones de todos los seres de la tierra. To somos la vida que está aquí tejiendo. Con toda la biodiversidad que traemos, With all the that we carry, cada uno de ustedes ha colocado sus luchas. Han hablado por los ríos, por los mares. Por las montañas, las mariposas. The mountains the butterflies. La bio biodiversidad aquí. Bio, the biodiversity from here. Ahí vamos este And from this we are constructing, threading this circle. Regenerando los territorios. We are regenerating the territories. Y por eso en esta parte de este And for this second part, or the next part of this circle, Queremos traer alternativas. we want to bring alternatives que surgen that come about en nuestra sabiduría colectiva our collective with wisdom para seguir caminando juntos. To continue walking together. Muchas cosas están tejiendo aquí, many negociaciones many are here, realizadas. Pero la clave somos la sociedad civil. But the key is the civil society. La gente que estamos ahí luchando en los territorios y the haciendo people, realidad. People that are fighting in the territories and making it happen. El sueño de ver los derechos de la naturaleza. The dream of seeing the, the rights of nature. El ecocidio The ecocide. Las leyes de los pueblos originarios. The laws of the original uh, peoples. Y ahora les invito a traer su palabra. Please bring. <laughs> Your word I invite you to bring your word. Desde ese lugar de, ¿qué hacer what can we do together this is our next question y desde ahí dar la a dos y hermana, and from this I want to welcome our dear uh, sister and brother que son testimonio de lo que sí se puede hacer. Testimony what we can do con el caliente with the heart Boiling heart. Y la voz de la tierra. And the voice of earth. Grandes luchadores. These are amazing fighters. Que aquí está nuestra querida hermana Tosa. Tosa, our dear sister. Estamos en un círculo de palabra compartiendo. en esta primera parte hemos puesto la realidad de los territorios en frente a ecocidio y a devastación. Y ahora cómo podemos caminar con nuestras acciones para ir tejiendo juntos. Así que la palabra contigo. Este es nuestro bastón de la palabra. Ah, Y también queremos dar la bienvenida a Domingo Domingo Peas. Es un querido hermano ecuatoriano también que trae la voz de... ¿Qué animal podríamos poner? Los jaguares, Domingo. Mi espíritu está conectado con jaguar. Eso es lo que sentí en este instante. Es la voz del jaguar al que damos la bienvenida aquí. Así que muy honrada por ese espíritu. Gracias. Domingo. The so we're welcome, Domingo, who is Gracias the voice of the shower. No, <laughs> Ella se dio <laughs> para este para dar, ah, Gracias. Gracias. Por favor, por este espacio, hermana. Nos conocimos en estos recorridos. Gracias por este espacio y saludar a todos vosotros. Como decía la hermana aquí me empecé la palabra, en verdad yo siento parte de la familia. Desde ahí tenemos que partir. So, I feel part of the family. I thank you for letting me be here. We, we met here in this, all these spaces. Es verdad, estamos conectados con el mundo espiritual. Aquí están nuestros ancestros, atrás de nosotros, aquí presentes nuestras madres, nuestros abuelos están aquí presentes. Desde ahí tenemos que partir. So we have to acknowledge that we are here with our ancestors, our grandmothers, grandfathers, they are all around here and this is where we have to continue. This is the space. Cuando muchos políticos hablan de ecosistema de biodiversidad, eso nosotros Hace cientos de años teníamos conexión y respeto mutuo. When politicians speak about the connection with biodiversity, for us this is uh, uh, knowledge. This is these are words that we know for thousands of years. We were already connected. Es verdad que no hay como borrar la historia. Hay historias buenas y historias malas. It's true that we have to honor the history. There are good and bad history. El ser humano es ambicioso. Somos ambiciosos. Human beings, we are ambitious. De buena manera, pero a veces fallamos como humanos. We try to do well, but sometimes we fail. Por eso es lo que el, el, todo este sistema se creó para el buen vivir del ser humano, pero ha habido errores. So, we know that this system was created for the, uh, el buen vivir, for humans and all, but they had been mistakes. Con mundo natural. I, I, want to, I want to acknowledge and share and mention that there is a void. There is a void between for the, the human beings today. There's the a void with the spiritual life. Cuando hablan de desarrollo, pierden totalmente esa conexión. life. la naturaleza desarrollo, está inyectado Cuando hablan de desarrollo, pierden totalmente esa conexión. Cuando hablan de desarrollo, pierden esa conexión. Cuando hablan de desarrollo, desarrollo, está y no conocen nuestra sabiduría, que es una conexión espiritual, mm -hmm. la armonía de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza. And they, they do not know about our um, deep wisdom, our connection, spiritual connection with nature. And this is where our wisdom comes true. ¿Por qué digo hay esa desconexión? Porque hoy mucha gente del país desarrollado no saben la vida real que existe en la Amazonia, en la Madre Tierra. A lot of the people that live, that do not live in the Amazon, they do not know what's the real the spiritual life and connection that uh, is abundant in the Amazon. Para nosotros, toda esa biodiversidad es vivo, tiene espíritu. For us, all these biodiversities, life is a spirit ríos, árboles, Rivers, animales. Trees, tienen animales. su espíritu y nos da fuerza a nosotros. cuando meditamos. and they give us strength when we need it. Pero la juventud actual, no solo de, de afuera, también mundo indígena, están pensando en lo que es mundo moderno desarrollado. So our uh, youth, not only the, the outside the Amazon, but also our indigenous youth is disconnected with this, and they are only thinking of the modern material connections. So, all the material is money. Todo destruimos el in so the petróleo? Para vender, ganar dinero. for money. Why do they need petrol? To sell and earn money. Why do they need gold? To sell and earn money. Why do they tell the trees that give us life? necesitan vender esa madera para pedir dinero. So all Entonces, is estamos concentrados en ese mundo de dinero. Pero no nos damos cuenta que si destruimos toda esta biodiversidad, ese dinero no va a servir de nada. Pero no sabemos que si destruimos todos estos elementos, el dinero no servirá a nada. Entonces, yo quiero invitar que aprendamos juntos. Caminemos juntos, es lo que invito a la juventud, a las mujeres. Hoy en día, más que nunca, las mujeres deben empoderar ese desarrollo que muchos esperamos. Ese desarrollo de economía regenerativa, esa economía solidaria, esa economía compartida, la bioeconomía es tan importante. Mm -hmm. Quiero agradecer y quisiéramos hablar, espero más tiempo otro día porque hay mucho que tenemos que aprender. Muchas gracias, Maquite. So the last word was to say that I am inviting you. I'm here to invite you and I wish I had more time and space. That uh, to think about the regenerative economy, the bioeconomy, and I'm calling on the youth and, uh, and women to come along and let's just do it this way. Thank you. Gracias. Gracias. Y le doy la palabra Nuestro bastón de la palabra. Gracias. I actually have a meeting of previous commitments. I have to walk uh, in a few minutes. We'll be back for the panel at three. Um, but I'm Atosa Sultani, I founded Amazon Watch in 96 and currently serve on the board. And I've now worked for the Sacred Headwaters Alliance as the global coordinator. And um, I'm also a judge on the International Tribunals for the Rights of Nature. I've been a judge since uh, about 2014, I think, in many of the tribunals that happen every year, every year, every other year around um, the climate summits where the citizens tribunal tries cases on the violation of rights of nature and we are a special earth prosecutor we bring in evidence There are nature is plaintiffs and we are judges that we hear cases and we make rulings we write we write decisions oh, basically we attempt to enforce the violation of the rights of nature Um, and of course, ecocide is the other side of the coin where we have to make you know, destruction of nature a crime. So that it's not just a civil penalty, but a criminal offense to destroy nature. And so the tribunal's a way to raise awareness, consciousness, and exercise uh, the rights of nature because we all are empowered to enforce the rights of nature. It is up to anyone on this planet who sees the And sees and experiences destruction of nature, has agency to bring forth action and be a plaintiff, a voice, a defender, a champion for nature. So, um, so I'm very much aligned with this movement, and uh, we are continuing to work to uh, change the life economic system that's devouring the life-support systems of the planet, the vital organs of the biosphere, including the Amazon. And so it's an honor for me, I've been doing this work for 30 plus years, mm -hmm. and um, continue to feel hopeful and inspired mm -hmm. by all of the people like yourselves who are being good cells, productive cells in the body of the living earth, mm -hmm. being the immune system, the regenerative cells, um, like my sister said, that are hearing the call, the collective intelligence of the organism, which is Gaia. And we are all part of Gaia. So. Hey, hey to the day where rights of nature and rights of all species are recognized and respected and where we awaken that we are one one body in this Gaia. thank you i are some personas que no entienden bien I know yo sé que puedes hacerlo mismo en español entonces si puedes así sí cómo están tus tiempos yo, yo tengo aquí esperándome. Yo ok, pero puede Raquel puede, agregar, Rachel puede ¿no? hacer yeah. la, la traducción. <laughs> <laughs> porque agradezco profundamente tu <laughs> palabra. Vamos a no Vamos, vamos, no, <laughs> rendimos, Nunca se van. <laughs> vamos. Aquí <laughs> <vamos laughs> su, su, sí, no, no. su espíritu. Gracias por su presencia. Su espíritu ya está. Ya está. Por que están. Gracias por su presencia. Te traduces, por favor, entonces, un poquito resumen de muchas cosas. Eh, ella fue la fundadora de Amazon Watch, Watch, Watch uh, Amazon que acompaña Amazon. a las comunidades Amazon. indígenas en sus, en sus procesos, y hoy en día también acompaña la Alianza para las Aguas y los Ríos las cuentas sí. sagradas, y las Cuencas Sagradas con, con Domingo. Sagradas. Y también es una juez, entonces, desde hace 30 años. ¿Lleva trayendo esta voz para la naturaleza? Es la, es, ha sido juez en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Sí. Ya. Vale. Sigue. <risa> no, ya. ¿Eso? No. Sí, no, yo creo que, no que sí. sí. No, no, ya. ¿Ya? Sí. sí. sí. Bueno. Eh, ¿Tú eh, decir más, tal vez? Eh, sí. Creo que el, lo más, eh, la última parte que ella mencionó fue que espera el día en el cual eh, los seres vivos y la naturaleza obtengan eh, los derechos. Que, que, que merecen y también eh, que todas las personas que estamos en este espacio eh, somos células productivas de este mundo y, claro. eh, the cells of this being y somos uno, we are one. Gaya. Qué lindo, ¿Qué? somos Gaya. una madre tierra. Y somos la, la célula de este sistema inmunológico mm -hmm. en la madre tierra. Exacto. Gaya. ¿Vieron? Somos células regeneradoras. Yo decía, ¿no? Muchas cosas. Que, que tenemos que saber eso muy claro para saber nuestra función. <laughs> bueno, con esta hermosa palabra de nuestra hermana y con el espíritu del jaguar nos quedamos en este círculo. Y desde ese espíritu del jaguar. Porque como decía nuestro hermano Domingo, todo tiene espíritu. So, as... Uh, We finish with these beautiful words from our sister and from Domingo, and with the spirit of the Jaguar, and as he had said, that all beings have spirit. Uh -huh. We prepare ourselves to close the circle, with the conscious that the spirit of Mother Earth is here, in a sacred form. Entonces, esta el, el objetivo de este círculo también es cómo podemos caminar juntos. El objetivo de este círculo es cómo podemos caminar juntos. Entonces, les invitamos a dejarnos sus contactos. So we you to share with us your en nombre de sus organizaciones. In the name of your para adjuntarlos a sus luchas territoriales. Put it with the, uh, territorial fights. y poder ir haciendo alianzas para el futuro. Can, uh, Como decimos, somos el sistema inmunológico, entonces tenemos que estar conectados. Como dijimos con nuestro sistema inmunológico, así que estamos todos conectados. Así que tenemos que reconocerlo, con la consciencia, creo. La tecnología nos ayuda mucho. <laughs> Entonces, nos ponemos de pie para cerrar, como decíamos. Quisiera, perdón, sí. agregar algo importante de que han habido aquí dos posiciones importantes de sí. dos personas que trabajan, los jurídico dos fiscales. Sí. Just wanted to say that something very special here has happened, that we've had um, two judges from Brazil and from Miran, and... This is something that is occurring around the world that we don't believe in our governments. No creemos mal los gobiernos. Y, bueno, ejercicios como estos son importantes porque vemos que las comunidades están organizadas. Claro. So mm -hmm. these types of exercises are important because we know that communities are organized. And I think that this is great that we can be together. Es muy bien que estemos juntos, pero que también uh, empoderemos uh, a estas personas, como las fiscales, it's important that we give power from the communities to these people that represent the law in a certain manner, but are also bringing the voice of the communities because the communities do not know how to take this to the upper level. Yeah. And we know that above the governments, there's other powers uh, that are in power. So again, just a, a conscious level of How this conference has bring the, the diverse levels of governance and community participation. Como mm los diferentes niveles de participación comunitaria también se están empoderando con estas redes. Muchas mm -hmm. gracias. Gracias, Yo sé que cada uno de nosotros tiene una labor, un trabajo. <laughs> <laughs> Each one of us has a task. Un talento, un don. Talento. <laughs> <laughs> <laughs> Entonces, para cerrar y antes de hacer nuestro canto final. Vamos a traer en una palabra de contribución para este círculo. Desde su labor. ¿Cómo so, podría ser? <laughs> the circle, just to finish, uh, bring to the circle one word of your contribution, your talent. What do you want to bring to the circle? Por ejemplo... For example... Conocimiento. Knowledge. Um, youth. Juventud. Juventud. Juventud. Uh -huh. Niplicación. Juventud. Niplicación. To Coming together. together. Yeah. Experiencia. Experience. Dignidad. Dignidad. Narratives. Stories. uh Storytelling and music. Narrativas y música. Facilitation and poetry. facilitation, And poetry. Y poesía, mm, listening, listening, that's my word. acción, mm. acción. Action. Unity, unidad. Listening, escucha. <laughs> <laughs> <laughs> Entonces, sentimos como. En los pueblos originarios levantamos nuestro altar, siempre al centro del círculo. And as uh, we do in our um, indigenous uh, work, we put our altar in the center of the circle. Nuestra ofrenda a la tierra. Our offering to Mother Earth. Sentimos como cada palabra. We feel how each uh, word. Invisiblemente. In the, in the non-visible. Está siendo colocada en una fuente. Is being put in the center in a fountain. Para ofrendar a la tierra. To be offered to the land. Y desde ahí agradecemos su presencia. And from that space we thank you for being here for your presence. Y nos preparamos para cerrar con esta ofrenda. And we prepare ourselves to close with this offering. Para que cada paso sea florido en la tierra. That each step is a flowering step. Entonces, llevamos nuestra mano al corazón. So we put our hand to the heart. Sentimos como late. We feel how it uh, has a voice. Y por un instante somos uno con la tierra. And for a moment we're one with uh, Mother Earth. Hey! Corazón, corazón, corazón, mi corazón. Hey, hey, my heart. <laughs> my heart. My heart. Hey, corazón, corazón, corazón corazón mi corazón. Hey, corazón corazón corazón corazón corazón De ese corazón agradecemos nuestro encuentro. And from this heart we thank you for this coming together. Nos miramos a los ojos. We look at each other's eyes. Vamos a estar cerquita a los que sienten para dar un abrazo. We we'll get close to the one that is beside you to hug. Recordando a, que siempre estaremos juntos. To remember that we always we will yeah. always be together. <laughs> <laughs>